Hoy hemos mantenido una reunión con el Partido Socialista de Euskadi, que se enmarca dentro de las reuniones habituales que hacemos con diferentes partidos y también con diferentes agentes eh, sociales y sindicales. Una reunión para trasladarles los recuerdos de nuestra décima asamblea y también para hacer un análisis de la situación actual en Euskadi. Hemos analizado la relación social, la situación también dentro del Parlamento Vasco, las relaciones y los problemas que compartimos y también hemos hablado de, esa, de ese proyecto de federalismo que para nosotras es un tema principal y les hemos emplazado a trabajar también con la idea con otros agentes en una relación con el estado de, de, de federalismo ¿no? ezinbestekoa jotzen dugu lanerreforma horren e, aprobazioa, y ahora e, es que berriro, daialdi bat egiten diogu, bai PNU eri eta bai EATZE EH bilduri, bai esko botoa e, emateko, zeren, erreforma laboral honetan e, abantaiak, eta eskubideak berrezko datzen dira langileentzat eta ezinbestekoa da, euskal lankilentzat ere bai e, lanerreforma hori aprobatzea, eta baitare, beste esen e, gai, eusko lagiltzareko zimbait, eskuntza gada digidez, bai horretu ditugu bila, bila arretan. And... Yeah hemos analizado varias cuestiones, también el tema de la reforma laboral y, y que compartimos obviamente y que evidentemente supone eh, esa reforma eh, laboral un, eh, un avance con respecto a lo que ahora es la legislación actual. Así que bueno, ha sido una reunión cordial y nos hemos emplazado a seguir manteniendo reuniones eh, para pues, bueno, debatir y reflexionar sobre aquellos aspectos que compartimos y e incluso que podemos trabajar en común en, en un futuro.